Porque, la, ¿qué es lo que pasa? Que aquí se ha diseñado un sistema clientelar que los políticos que en los últimos tiempos han gobernado este país en su afán de enriquecimiento, oigan esto, como la mafia de narcotraficantes y la mafia de matones, ellos, por ejemplo, Pablo Escobar, Pablo Escobar, un, un narcotraficante que mató, él con su mano, malo sicario de él, miles de colombianos, asesinados con bala, con bala, y asesinados en todo el mundo con la droga. Pablo Escobar mató jueces, Pablo Escobar, Escobar le, le voló la Suprema Corte de Justicia de Colombia, Pablo Escobar mató muchísimos policías, muchísimos guardias de todo. Un criminal, un asesino. Y ese asesino que hizo una fortuna del narcotráfico, hizo barrio, hizo cancha en sectores pobres donde el Estado no iba, y esos pobres, por falta de conciencia y por... Una cosa que se da en estos países, en estos países bananeros, en esta república bananera, en esta república tesemundista que los pobres, no importa de dónde venga el dinero, los pobres siempre están prestos a, a apoyar ese tipo de vagabundo Y Pablo Escobar lo tenía esa gente como un ídolo y ganó una diputación, una, una, fue suplente de diputado y ejerció la diputación ante el titu, la ausencia del titular. Y la tumba de Pablo Escobar. Es la tumba más visitada en Colombia. Un bandido. Un bandido que hizo de Colombia. Un país invivible. Un país invivible. Que, que creó un cuerpo de asesinos Para cometer todo tipo de acciones. Entonces. Eso pobre. Pobre económicamente y pobre de mente, eso veneraban a Pablo Escobar entonces extrapolemos eso aquí un grupo de bandidos porque dan pesito porque dan pesito y dan cositas y hacen esto y lo otro gente lo veneran bandidos que debieran ser rechazados por la... pero eso se da en estos países en los países con desarrollo institucional y desarrollo educativo y ciertos niveles de vida, esos bandidos son rechazados. No pueden aspirar porque los rechazan. Y si van a un restaurante, la gente seria que tenga, se le se va, y nadie le hace coro, como aquí, que, porque fulanito sea, di que eh, don fulanito, porque trajo cuarto. Aquí todo el mundo lo venera, y, y el que tiene una hija se le entrega un arco de eso. Allí no se da eso. Miren, ese, ese es el abusador, como un rey aquí. Un tipo que lo que era cobrador de una guagua ¿Ustedes creen Que ese cobrador de guagua Que es la misma persona Lo único que cambió fue el estatus Que consiguió cuarto con droga y, y los cuartos Le atrajeron muchas relaciones ¿Pero ustedes creen que esa mujer bonita De ser el abusador Le hubiera puesto asunto Si hubiera sido pinche de guagua Pónganse a pensar eso si él hubiera sido pinche de guagua, esa mujer hubiera estado con César Abusador. El mismo César, es la misma persona, la mismita persona. Lo único que en una era pinche de guagua y en otra ya era rico de dinero a la droga. Entonces, eh, toda esa fantasía y todas esas cosas, uno tiene que estar por encima de eso. Esta sociedad es muy plástica una sociedad corrompida totalmente, totalmente corrompida. Entonces, aquí no se puede aspirar porque aquí lo que hay que luchar sí, y en eso sí estoy yo, de que este modelo cambie. En todo el sentido, modelo económico, modelo cultural, modelo institucional, esto tiene que cambiar para que en el mañana, en el mañana, la gente seria, sean los que sean diputados, los que sean senadores, los que sean síndicos, los que sean regidores y los que sean presidentes de la república, y no un grupo mafioso y de bandidos.